Si no quieres estar conmigo, sé feliz Me gustaría saber cuando te acordes Y me duele saber que es nuestro fin Que te quede, no lo puedo pretender no Si yo no era lo que quería no importa, no, no importa. Esta situación me preocupa y me estresa. Oh. Never mind, bro, never mind, bro, never mind, never mind, never mind, bro, never mind, bro, never mind, bro, never, never, never mind, never mind, never mind, mind bro. Ahora estamos abrazados en el club. No creía lo que pasaría después. Tu mirada ya no demostraba luz. Era claro que tu amor ya se fue. No importa si yo no era lo que quería. No importa, no. No importa. Tus marcaron mi principio y mi derrota. No. no importa si yo no era lo que quería. No importa, no. No. Importa,